Una de las dudas más comunes que recibimos dentro del CDIE es cómo compartirle a los estudiantes las grabaciones que llevamos a cabo durante nuestras sesiones de clase. Entonces, en este video voy a explicar cómo poder tener publicadas esas sesiones tal cual como ahora yo lo tengo en pantalla, donde tengo una publicación dentro de mi Canvas, dentro de mi grupo de Canvas, donde el estudiante le puede dar play y comenzar a ver qué fue la explicación que estuvimos trabajando durante el tiempo de la clase. Entonces, voy a comenzar con los pasos para lograr esto. Lo primero que hice fue preparar un espacio en mi Google Drive donde iba a estar compartiendo estas grabaciones de la clase con los estudiantes. En mi caso, decidí crear algo que se llama una unidad compartida de Drive. Esa opción que tenemos en nuestras cuentas institucionales, del lado izquierdo, dice unidades compartidas. Si le dan clic ahí, abre una larga lista de unidades compartidas. Eso es lo que yo creé para compartir con mis estudiantes la, los, las grabaciones. Sin embargo, esto, esta, esta misma manera de trabajar también funciona muy bien si ustedes deciden crear una carpeta y compartir desde su Drive eh, desde el drive de cada uno de ustedes, deciden compartir con los estudiantes la carpeta. En todo caso, para crear una unidad compartida, eh, pueden dar clic aquí en Unidades compartidas, di clic derecho para crear una nueva unidad compartida. Yo creé, ahí se alcanza a ver, una unidad compartida con el nombre del curso y el periodo. Y bueno, si se van por la vía de quiero hacer una carpeta, pues dan clic en nuevo y van a crear una nueva carpeta para ahí depositar todos los videos que van, a estar, que van a estar guardando y compartiendo con los estudiantes. Entonces, eso fue el primer paso. Preparar el lugar donde voy a colocar los videos. Ya que tuve eh, ese lugar preparado donde iba a poner los videos, pues lo siguiente es compartir esto con los estudiantes. Una de las grandes ventajas de compartir ya sea toda la unidad o compartir toda la carpeta, es que todo lo que vayamos poniendo ahí siempre va a estar compartido con los estudiantes. No va a haber ninguna necesidad de darles permiso video por video, sino que ya todo lo que pongamos en esa carpeta o todo lo que pongamos en esa unidad compartida, todos nuestros estudiantes lo van a poder ver. Y el siguiente paso eh, eh, fue decirle a Google Drive que es solamente con esos estudiantes que están inscritos en mi curso con los que yo quiero estar compartiendo esos contenidos o esos videos. Y eso se hace en el caso de las unidades compartidas. Aquí po podemos ver la, la opción que aparece ahí, gestionar miembros. También, eh, como en... En las carpetas de Google Drive suele aparecer eh, una, ahí lo alcanzan a ver, suele aparecer esta flechita hacia abajo, al final de cada carpeta, eh, que cuando le damos clic ahí, nos permite eh, gestionar miembros o gestionar el acceso o gestionar con quienes compartimos. Eh, con esos nombres lo vamos a poder encontrar según en donde estemos. Entonces, cuando yo doy clic en esa opción, me aparece eh, para que yo pueda escribir con quién quiero compartir. Y entonces, ¿cómo se debe incluir aquí? En el caso de los estudiantes, tenemos que poner los correos de los estudiantes, los correos con A minúscula de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver mi primer estudiante de, de mi curso yo la agregué utilizando su correo. Eh, ¿Dónde puedo obtener los correos de los estudiantes? Estos los obtenemos, de, puede ser desde la lista de calificaciones de Canvas o puede ser también desde la lista de asistencia. Cualquiera de los dos lugares podemos, podemos obtener la lista eh, y si necesitas más ayuda para obtener la lista, pues no dudes en, contacta, en contactarnos y te ayudamos a descargarla. Ya que tenemos lista eh, nuestra lista, aquí vamos poniendo cada uno de los correos de los estudiantes para agregar a cada uno de ellos. Cuando agregas a un estudiante o varios estudiantes, podemos aquí seguir agregando otros estudiantes con los que querramos ir compartiendo contenidos, ahí está. Ya agregué yo ciertos estudiantes. Lo siguiente es qué tipo de permiso queremos darle. El default que aparece generalmente es este, este permiso de gestor de contenido, en el caso de las unidades compartidas, o en el caso de las carpetas, les da permiso de editor. ¿Esto qué significa? que van a poder modificar los archivos que están ahí, entonces hay que tener mucho cuidado no queremos darles estos permisos de gestor de contenido ni tampoco el permiso de editor tenemos que cambiar esto al permiso en ambos casos de lector, lector porque solamente queremos que vean los contenidos damos clic en lector y le vamos a dar clic en enviar o listo en, eh, lo vamos a encontrar con cualquiera de esos, de esos dos nombres según donde nos encontremos. Entonces, ya que gestionamos los miembros que van a ser, eh, que van a ser parte del, de, de la carpeta o de la unidad compartida, ya tenemos un lugar donde podemos empezar a guardar nuestros videos. Eh, yo aquí, en mi curso, pues voy a tener dos proyectos que vamos a trabajar. Un proyecto se llama Beyond the Bag. El otro proyecto se llama Crezcamos Juntos y así voy yo organizando los videos dentro de las carpetas. Entonces, si yo abro en Beyond the Bag, ahí tengo yo dentro una carpeta de videos de sesiones y ahí están eh, diferentes eh, videos de los que he estado compartiendo con mis estudiantes. Cada uno de estos videos, ¿cómo se sube? Hay la manera más, más clásica y más sencilla y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Pueden simplemente arrastrar el archivo desde donde lo tengan guardado eh, justamente aquí al, a, a la ventana de Canva, de, a la ventana de Drive y se va subiendo. Eh, la otra opción que pueden hacer es darle clic acá en el botón en la esquina, en el botón de nuevo y cuando le dan clic aparece una opción que dice subir archivo que les va a dejar elegir desde dónde de su computadora quieren subir el archivo. Y estas son las dos opciones más clásicas. Hay una opción que, dado que vas a necesitar esto durante mucho tiempo, que te invito a que, a que explores, y es la opción de implementar file stream de Google. Y seguramente ya has escuchado de otros colegas que lo están utilizando. Entonces, eh, file FileStream es, es muy sencillo, eh, de, nada más tienes que buscar, ¿no? haces una, una búsqueda simple en internet de tal cual este nombre, file, espacio, stream, the drive y te va a traer esta página que yo tengo ahorita mostrando. Y aquí te va a explicar el funcionamiento y te va a permitir descargarlo ya sea para Windows o para Mac según el sistema operativo eh, que tú tengas. Aquí está la descarga para Windows, la descarga para Mac, sigues los pasos, ahí está el botón de descargar ahora y lo vas a poder instalar. ¿Qué pasa o en qué es diferente cuando tienes File Stream de Drive? Es que en lugar de estar viniendo al navegador cada vez que quieres subir un video, vas a tener la opción de ver, aquí está, to drive como una unidad de tu computadora. Yo que lo tengo aquí eh, instalado en Windows, aquí pueden ver, estoy viendo eh, mi equipo y me aparece, aquí está, Google Drive File Stream como una opción donde yo puedo estar guardando mis videos. Entonces, muy fácil. Cuando termino mi sesión de Zoom, el video le doy copiar, le doy doble clic aquí en mi Google File Stream y me voy, ya sea a mi unidad, si estoy utilizando una carpeta, o me voy a mis unidades compartidas. En este caso, me voy a mi unidad compartida de proyectos 3, y aquí está. Si comparamos con lo que yo tengo eh, ya ahí detrás en mi navegador, como pueden ver, es la misma carpeta. Beyond the back videos de sesiones, es la misma carpeta que tengo también aquí videos de mis sesiones, solamente que lo estoy viendo directamente en mi computadora. Esto de poder ver todos esos videos en mi computadora es lo que, lo, para lo que sirve FileStream. Otra vez, es opcional el tener esto de FileStream. Solo como ven, pues, lo hace muy práctico y muy sencillo de tener. Aquí ya nada más copio un video, el video, y FileStream se encarga de subirlo a, a, a mi Google Drive. Bueno. Ya tenemos eh, los videos arriba. Recuerden que esto puede tardar minutos, puede tardar algunas horas, dependiendo del tamaño, el tamaño del video. Tenemos que darle tiempo a que se suba a Google Drive. Eh, yo normalmente hago esta parte de, de copiar y pegar los, los videos ahí en, el, en, el, en, en, en mi unidad. Suelo hacerlo en las noches, cuando ya Terminé, ya cerré mi vía laboral para no entorpecer mi ancho de banda en casa. La, eh, en la noche, dejo la computadora eh, 40 minutos después de que yo terminé para que suba los videos de las sesiones del día. Entonces, ya se subieron los videos. Ya voy a poder venir aquí al navegador y ver que, que ya se subieron aquí mis videos. A la hora de que yo le doy doble clic en el video... Me aparece, ahí está el video e inclusive se empieza a reproducir. Entonces ahí yo podría ir revisando eh, cómo quedó el video, este, reproducirlo. Ahora, lo que quiero es que este video, que ya está en Google Drive y ya los estudiantes pueden acceder a él, yo de todas maneras me gusta publicarlos en Canvas para que los estudiantes tengan un orden, para poderlo ir ligando con los diferentes contenidos o las diferentes tareas que hemos estado eh, acomodando en nuestro Canvas. Entonces, para lograr eso, de que este video esté allá en Canvas, lo que hago es, eh, en la ventana, lo voy a repetir otra vez, le doy doble clic al video que yo quiero publicar allá en mi Canvas, eh, le voy a poner pausa al video momentáneamente. Y aquí arriba a la derecha voy a encontrar estos tres puntitos que dicen más acciones. Le doy clic en, en los tres puntitos de más acciones y hay esta opción que dice abrir el video, abrir en una ventana nueva. Lo voy a abrir. Y me vuelve a abrir el video ahora en esta ventana. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora cuando yo vaya otra vez a los tres puntitos, me da una opción, fui otra vez a los tres puntitos de la esquina y ahora tengo esta opción que dice insertar elemento. Yo le doy clic ahí en insertar elemento y voy a copiar todo este código HTML que dice código para poder insertar esto en un sitio web. Entonces, yo copio este código, le di copiar, o control-c, eh, le doy a aceptar, y ya con ese código me puedo ir acá a Canvas eh, y puedo editar una página, editar una tarea, donde yo quiera poner ese video. Aquí en este caso, nada más para probar cómo se hace, pues lo voy a poner en la parte de hasta abajo de todo el contenido que ya compartí. Lo voy a poner justamente aquí. Entonces, pongo mi cursor en el lugar del texto donde voy a querer compartir mi video y le voy a dar clic en el botón. Aquí está en el botón de mi tarea. Este botón que dice insertar o editar medio, ¿sí? este, este pequeño botón de aquí, le doy clic en el botón y me da diferentes opciones de compartir, si quiero un video general con el puro enlace, un incrustado o una opción avanzada, el tipo de, de, el tipo de, la manera en que yo te lo traigo ahorita en el portapapeles es para un video incrustado, entonces le di clic en la opción de incrustado y me dice, pega tu código aquí, le doy pegar el código que traía ya de la, de la otra página, le doy ok y ahí está, ya está aquí mi video listo para que los estudiantes lo puedan ver como parte de la eh, tarea que tienen que entregar, ¿no? La sesión fue la explicación de las instrucciones de la tarea, pues les puedo pegar ahí directamente eh, ya en la tarea que lo puedan consultar antes de llevar a cabo su entrega. Después de esto, tendría que dar clic en el botón de guardar para que mi tarea quede ya en efecto eh, guardada. Entonces, así de sencillo es hacer esto para que queden nuestros videos ya publicados dentro de nuestras tareas dentro de nuestras páginas y los estudiantes puedan fácil y rápidamente pues estar eh, consultando el material el material de nuestras sesiones y nosotros podamos estarlo organizando y compartiendo con ellos ahorita nos llevó algo, algo de tiempo explicar los pasos pero créanme que ya una vez que tengas estos pasos practicados y estos pasos dominados, todo va a ser Súper rápido, súper sencillo. Eh, si también hay una alternativa, si no te interesa tanto que, que quede ahí el, el cuadrito del, del player, recuerda que siempre, como cualquier otro, otro archivo de, que está en tu drive, puedes simplemente darle clic derecho, obtener el enlace para compartir y bueno, que tus estudiantes le estén dando clic al a cada, a, cada, a, a cada video para estarlo abriendo en una ventana eh, diferente del navegador. Esta también puede ser una manera sencilla, pero nuevamente yo los invito, vean qué bien se ve cuando lo comparto de esta manera, eh, prueben los pasos, ya con la práctica se vuelve algo que les toma verdaderamente un minuto, ya que tienen to todos estos pasos bien dominados y van a quedar sus sesiones presentadas de una manera muy atractiva para sus estudiantes. Ellos seguramente lo van a apreciar mucho y lo van a agradecer. Entonces, con esto me despido. Cualquier duda que tengas de esto, no dudes en contactar a tu CEDIE para que te pueda, te pueda ayudar a cómo publicar contenidos, cómo publicar tus sesiones de clase de una manera muy interesante, muy atractiva para tus estudiantes. Mucho éxito.